Sigue uno en esa atmósfera como oscura, como toldada, esos días como grisosos al ver uno que sigue y sigue la misma joda y no, no pasa absolutamente nada. Cuando yo me refiero a no pasa absolutamente nada me refiero casi a todo, pero hoy sobre todo quiero hacer mucha énfasis. En lo que está pasando con los medios de comunicación con nuestros colegas, que nosotros, mal que bien, al igual que el canal nuestro e igual el canal de otros colegas que comparten la noticia, pues lo estamos haciendo con las uñas para que ustedes estén bien informados, porque desafortunadamente los medios de comunicaciones que son legales de, de empresas privadas o que de pronto tienen todo el estándar para hacer una muy buena noticia, están amarrados. Lo digo coloquialmente amarrado, ¿por qué? Porque están así, o sea, no, no pueden hacer absolutamente nada. Si ellos dicen una noticia que esté dañándole la, la supuesta imagen a alguno de estos bandidos, porque es que no es más. Porque yo hago la pregunta y ustedes mismos se responderán allá donde me están escuchando, Dios dado Hizo cerrar el periódico El Nacional Y fuera de eso le declaró una multa grande en, en complicidad con la Fiscalía Y en complicidad con el Tribunal Supremo de Justicia Donde están difamando contra él Están difamando Le están dañando la imagen Le están dañando la imagen a una rata Porque no es más ¿Cómo va a ser? Él hace cerrar el periódico Y fuera de eso se queda con el edificio Y declaran una multa de más de 13 millones de dólares Que no podía pagar el periódico para así cerrarlo, porque estaban dañándole la imagen, estaban difamando de él, pero seis meses después salió una orden de captura por parte de la DEA y la Interpol para apresar a Diosdado Cabello, donde ofrecen 10 millones de dólares por su cabeza quien tenga información de él. Entonces lo que estaba diciendo el periódico no era una mentira, era una verdad. Ahora, que lo ofendió en su orgullo, pues obviamente lo ofendió, porque desafortunadamente... Hay unos colegas en Venezuela que trabajan para el régimen y me da pena decir que son colegas. ¿Por qué me da pena decir? Porque si bien son comunicadores o periodistas, no están haciendo el trabajo leal, sino están es arrodillados al régimen de Maduro. Porque él les está dando trabajo, les está dando buena vida. Porque no olvidemos, no todos están mal, porque la idea socialista no es mala para ellos. Porque ellos pretenden que el pueblo viva como socialista, pero ellos viven como capitalistas, entonces ¿cuál es, la, ¿cuál es la joda? Y lo que más me causa inquietud es ver que los jóvenes están tragando de eso, están tragando entero. Yo me acuerdo frases selectas como la que decían, eh, algunos líderes mundiales lo han dicho, que no hay que regalarle al pueblo. El pueblo tiene que ganarse las cosas, si uno quiere escalar a nivel trabajo, que se lo gane trabajando, si quiere escalar a nivel estudio, que se lo gane estudiando, si quiere progresar, si quiere ser próspero, que se lo gane pero no que se lo regale el, el famoso gobierno. que es lo que pretende hacer el socialismo? Coger un poco de, de estúpidos, coger un poco de personas ignorantes que quieren estar allá en la casa así, sentados en una hamaca, esperando que todo les den. No, cuesta trabajo. Y aquí algo que inquieta es ver que siguen y siguen callando los medios de comunicación. Seguimos mirando de forma sorprendente qué pasan y siguen pasando la silencia de los medios de comunicación Y nadie hace nada Miguel Enrique Otero, director del Nacional Venezuela es un país apagado para las noticias independientes Sí, totalmente apagado Está en este momento en el exilio De la misma manera la oposición venezolana También condenó que el régimen de Maduro Entregue la sede del diario El Nacional a Diosdado Caballo. ¿Por qué? ¿Porque lo ofendieron? Pobrecito, le dijeron ratoncito a una rata ¿Qué es eso? El régimen de Maduro en Venezuela entregó este lunes la sede del diario El Nacional, crítico de la dictadura al líder chavista Diosdado Cabello, luego de ser embargado en mayo del 2021 tras una demanda por daño moral. Le abrieron los ojos a una vaca La nota de prensa del diario señaló es un irregular y clandestino remate judicial. Se adjudicó directamente la propiedad de la sede del Nacional y los lotes del terreno sobre los que ésta se encuentra construida a Diosdado Cabello, rondón número 2 del Partido Socialista Unido de Venezuela, PSV. De manera pues que un medio de comunicación dice una noticia y si a ellos no le parece, entonces el que, el que supuestamente le añade una imagen entonces entra a hacer tomar propiedad de un diario... Es algo que no, no no no no cabe. Esto es algo que yo quiero que la gente entienda. No es porque sea por principios morales o porque es que no, yo soy ultraderecha, soy de centro, que yo voy con la oposición. No, esto es algo que nos incurre a todos porque de una u otra forma nosotros vamos a necesitar de los medios. Pero acá no se puede decir nada. Cuando hay una dictadura como la de Maduro, pues sencillamente todos están así. Por eso vuelvo y yo... Aplaudo a los colegas míos que están en estos canales dando la noticia que seguimos ahí, que no, no, que no descansemos, que sigamos, sigamos hasta que esto realmente acabe. Porque si no, esto no sé a dónde va a parar. Yo quiero continuar, pero antes de todo quiero que invitarlos a que ustedes se suscriban a nuestro canal, leen like. Activen la campanita de notificaciones y comparta con todos sus amigos en las redes sociales. Háganos saber sus comentarios. Porque vuelvo y digo, gracias a ustedes nosotros seguimos acá. Desafortunadamente para los medios de comunicación independiente no hay ningún periódico que pueda imprimirse en Venezuela. Arrancando desde ahí. Lo que hay son plataformas web las cuales ellos mismos las bloquean cuando les conviene. La persecución a los medios empezó al segundo año de Chávez hace 20 años. Venezuela es un país apagado por las noticias independientes. Ustedes se acuerdan que Bailey eh, entrevistaba a Chávez hace 21 años y le preguntaba, ¿usted va a dejar que la noticia sea independiente? ¿Usted no va a tener nada en contra de los, de los medios de comunicación? No, ¿cómo se le ocurre? Si ellos son amigos. Dos años después... Esa luna de miel se acabó y hasta el día de hoy ya son 20 años los que están las noticias totalmente apagadas, las noticias independientes. La pregunta que muchos se hacen, ¿cuál fue la causa para que la justicia chavista tomara la decisión de entregar la sede del diario a cabello? Nosotros publicamos una noticia que salió en el ABC de España hace 6 años. Es lo que dice el periódico El Nacional la cual decía que un fiscal de Nueva York había abierto una investigación contra Diosdado Cabello por narcotráfico. Aquí no lo están demandando porque dijo unas palabritas, no, por narcotráfico. Incluso esa misma noticia la publicaron 80 periódicos más de todo el mundo. O sea, no, ellos no estaban diciendo ninguna difamación. Luego, Diosdado Cabello, ellos dicen, luego él nos demandó a nosotros por difamación. Se refiere aquí al periódico, refiriéndose a Diosdado Cabello Luego él nos demanda a nosotros por difamación Pero como cosa curiosa, dos años después la DEA Dictaminó una orden de captura contra Diosdado Cabello Y ofreció 10 millones de dólares para aquellas personas que ayudaran a capturarlo Recompensa que aún está vigente Esto demuestra que lo que estaban investigando Y que lo que nosotros dijimos como periódicos en su momento No era ninguna difamación, porque no se ha demostrado lo contrario pero en Venezuela, como ellos mandan en Venezuela, dentro de Venezuela, si quitaron el diario, sacaron corriendo el diario y las instalaciones y toda esa vaina, se las echó Diosdado cabello al bolsillo. Palabras más, palabras menos, se lo robó Diosdado. Se completa parte de la condena impuesta a este diario con esta adjudicación ilegal que por la irregular forma en que se ejecutó, bien podría calificarse de un robo judicial. Eso no tiene otra presentación. Los que también se manifestaron fueron los de la oposición venezolana. Condenamos este nuevo ataque contra el Nacional. Es un atentado contra la libertad de expresión. La dictadura de Nicolás pretende silenciar la verdad al imponer la censura valiéndose de cualquier artimaña. En su momento, Cabello denunció al diario por replicar una información, vuelvo y digo que se sabía a grito entero luego pasó a ser protagonista después de que se arma el zaperoco pasa a ser protagonista el tsj porque ellos meten la mano ahí por órdenes de maduro cuando dictó una sentencia que recoge el rotativo venezolano el cual debía pagar el valor de más de 13 millones de dólares exactamente 13 millones 369 mil 170 dólares jorge Macrionitis gerente general del Nacional, explicó a la EFE que la medida judicial hecha pública hoy por el, por el rotativo es un procedimiento irregular que atenta contra la libertad de expresión y que implica la pérdida total del inmueble. Algo que resalta en la manera tan acomodada como el régimen cuadra las cosas. En el remate del edificio nunca se hizo una licitación pública, que es lo que se hace normalmente en estos casos, y acá lo que se hizo fue una adjudicación. Es, esa es otra irregularidad más del caso pero ya en este momento en términos concretos el inmueble se perdió por completo y se entrega al demandante vuelvo y digo Dios dado caballo se lo robó o se lo robó la, la dictadura pues. entonces desafortunadamente desde acá les mandamos un abrazo a todos nuestros colegas que hacen buena noticia porque desafortunadamente hay unos colegas que se están prestando para el abuso que está haciendo la dictadura porque ellos están en una zona de confort y están acomodados Desafortunadamente es lo que hay Ahí les dejo esa perlita Hasta una próxima oportunidad